Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos en un nuevo video para el canal. Obviamente, ay, Dios mío, ¿qué estoy diciendo? Pero bueno, hoy les voy a informar algo que. Bueno, hace poquito lo dijo Roto en un directo de Crazy Man, ¿vale? De Crazy Man dijo que la 2.1 no está en revisión. Así, así lo dijo, sí, así lo dijo. Y dijo que todavía faltaban cosas por hacer, algo así. No tengo la captura, chicos, pero yo lo vi en un tweet, ¿vale? Yo lo vi en un tweet. O sea, yo me quedé como que no puede ser, tío, porque, O sea, todo lo que nos caipiamos todos, todo lo que pensamos que, íbamos a que iba a salir hoy o que iba a salir ayer, y no salió, chicos. Y nos trolea diciendo que la 2.1 no está ni siquiera en revisión, no la ni siquiera la ha terminado. O sea, chicos, a mí la verdad, sinceramente, se me quitaron las ganas de, jugar de, de subir geometría, ¿vale? Se me quitaron las ganas de una pinche vez que en serio hacer ese pinche troleo, ¿en serio? O sea, ¿por qué? ¿Por qué, caño? Todo el tiempo que llevamos esperando la, la 2.1 chicos Y todos saipiados porque iba a salir hoy Supuestamente, vale, supuestamente Y al final no No sale Si quieren irlo a ver Si quieren eh, verificarlo eh, Vayan al Twitter de Guitar Y lo verifican Que él publicó un tweet Y dijo que no estaba en revisión Para que digan que este es un mentiroso scripts Es la verdad, vale Es la verdad y no está en revisión Así que bueno chicos, nos vemos en un próximo video Adiós no sé cuándo vuelvo a subir geometrías, pero ahora no quiero, por ahora no quiero ni tengo ideas para subir geometrías. Así que nos vemos hasta la próxima, chicos. Adiós.